Estimados seguidores de Aldia.com.es, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Esta vez nos encontramos en, la, en el sector nuevo amanecer del Cantón Quevedo. Eh, en estos momentos bueno, hemos, hemos asistido a una queja de parte de los moradores por eh, la falta de atención que tienen de parte del municipio de Quevedo. ¿no? Aquí tienen algunos requerimientos y algunas gestiones que se han realizado y visitas que han realizado las autoridades, pero no han tenido respuesta, así que vamos a, vamos a dialogar aquí con, el, con Carlos Paredes, ¿verdad? Él así nos va a comentar sí. a detalles, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en el sector? ¿Cuál es la problemática que ustedes tienen? ¿Qué tal, señorita? Buenos días, un gusto saludarle. Eh, muchas gracias de antemano por estar acá, eh, cubriendo aquí, eh, ayudándonos de cierta manera para que las autoridades puedan ver ...esta situación que tenemos acá en el sector Nuevo Quevedo... ...en la calle Don Calderón, por la avenida Walter Andada... ...estamos en plena vía principal... ...la situación es la siguiente... Eh, ...nosotros, bueno, en particular, este, yo con ciertos vecinos... ...compañeros de, de infancia, de vida... ...he estado trabajando a lo largo en este sector... ...de más de tres años, porque hace dos años hicimos un agasajo ...para ciertos niños en este sector, a lo que nunca se ha hecho en este sector... Eh, de igual manera, el año pasado empecé a, a, a tocar puertas, he estado conversando con la abogada Kerly García, que es concejal del Cantón Quevedo, la misma que siempre ha respondido de cierta manera al WhatsApp y todo eso, inclusive esto pasó el 16 de diciembre, que vengo hablando con ella pidiendo eh, de favor que nos colaboren, que nos ayuden tal vez con implementos para arreglar esta cancha que está deteriorada, la gente no puede hacer este, tal vez deporte porque la cancha no está en condiciones como para realizarla. Es por ello que resalto que el 16 de diciembre le escribí y bueno, ella tuvo, eh, se puede decir este año, el 11 de mayo estuvo acá, se tomó la foto, inclusive tengo constancia de eso, que les mostré tras cámaras. ¿Y qué les prometió la autoridad? Le comento que ella estuvo acá, se tomó la foto, le entregamos un oficio donde resaltábamos eh, esta situación de la cancha, que no tenemos las luminarias buenas, en buen estado, la cancha no está pintada, ciertas partes están, se puede decir, deterioradas, lo, el arco de allá no tiene mallas, eh, una, una, un, muchas cosas, muchas falencias. Tiene, y todo eso lo hicimos a ver mediante un oficio. Ella dijo que se comprometía tal vez aquí con esta, esta, el, el señor de Catastro para... Eh, ver esta situación de que hay muchos eh, vecinos que están salidos de acá porque no respetaron lo que es este tema de la, de la calle, que des, decía que va a ver cómo estaban justamente en ese, en ese tiempo a, asfaltando este sector, eh, que lo iba a hacer asfaltar. Eh, dijo que ella, como no tenía los recursos, que de su dinero nos iba a brindar este, tal vez este, tachitos de pintura y Nosotros le, le decimos al municipio, exhortamos esta situación, de que aunque ellos no tengan los recursos como para poner e implementar mano de obra, aquí están los chicos, aquí estoy yo, que soy padre de familia, bueno, pero estoy ella dispuesto. Ella les había prometido que iban a desentar el lugar, ¿no? que iban a, a pintar y todo eso, a iluminar, y hasta la final todo quedó en intenciones y no se realizó en, sí. en, en, en principio. Sí, así es, esta es la situación. Eh, le pido mil disculpas si tal vez estoy ofendiendo el nombre, eh, nombrando la, a la concejal, pero es la verdad. En honor a la verdad estoy diciendo lo antes expuesto de esta situación de que ella estuvo aquí. Inclusive nosotros tuvimos, eh, permítame resaltar esta situación, este problema por el cual le llamamos a ustedes. Este, nosotros estuvimos eh, hace más de un mes eh, realizando con una eh, gallineta, este, este sector aquí hicimos unos huecos para tal vez cercar un poco esta situación de, de que los carros no se aposten, como aquí la volquetita, que se apostó aquí, esto de noche se ponen hasta 7, 8 carros que inclusive hace dos meses, es por ello la iniciativa, eh, una línea que está acá en la parte de arriba de este poste se cayó, hizo un cortocircuito. Tuvimos, estuvimos en ese momento asustados porque llamamos a los bomberos. Este sector es peligroso que haya ese tipo de incidentes por el tema de la gasolinera que está junto a la cancha y tuvimos que llamar a los bomberos porque al momento que se estaba parqueando el carro tocó el poste y hizo caer la línea y... ...y ocasiona ese incendio. Es por ello que nosotros nos hemos visto en la iniciativa... ...de querer poner unas llantas, llantas grandes... ...para que de cierta manera los carros respeten... ...que esto es áreas verdes y que no es un parqueadero público. Razón por la cual eh, hace tres días estuvieron los señores del municipio... Eh, ...fue el día lunes y se llevaron las llantas... ...autoritariamente este, se llevaron las llantas... ...yo justamente las alcancé a ver, les pregunté... Y ellos me dijeron que para hacer este tipo de cosas tenemos que pedir autorización, cosa que realmente no me parece. No me parece que nosotros como ciudadanos tengamos esta situación, esta iniciativa de querer velar por los intereses de nuestra ciudad y que autoridades nos digan que nosotros tenemos que pedir permiso. Eh, les recuerdo a las autoridades que ellos están ahí en, en sus lugares de trabajo, en sus puestos de trabajo, porque fueron elegidos por el pueblo, para que trabajen en beneficio del pueblo. Es por ello que hago un llamado y un reclamo a las autoridades que no esperen, no esperen que nosotros como ciudadanos vayamos al municipio a estar perdiendo el tiempo esperándoles que ser atendidos, para que ellos vengan acá, palpen la realidad y de cierta manera eh, nos ayuden. Y nos escuchen. Las llantas eran eh, de, de ustedes como moradores. Claro, nosotros eh, tuvimos en un proceso, inclusive acá mi, mi, mi compañero, mi vecina Adriel Vera. Eh, la abuelita de él tiene una camioneta, nos fuimos a conseguir las llantas. Tardamos un buen tiempo en conseguirlas porque son de un tamaño considerable y no es que en la vuelta de la esquina hay cinco o seis llantas de ese tamaño. Tuvimos recorriendo en todo el sector de aquí del cantón, en las llanteras, viendo unas llantitas que nos regalen para ver si nosotros podemos hacer esta situación. De igual manera le hago un... un, un... Un acuerdo acá al señor, eh, su compañero periodista, que estuvo aquí hace un buen tiempo, estuvo aquí, él nos dio la mano, es por eso que nosotros le agradecemos, que él estuvo aquí y vio, por la misma situación, eso fue hace más de un año, que él estuvo aquí, no, más, miento, más, casi dos años, estuvo aquí, y mire, seguimos en la misma situación, dos años casi que ustedes nos hicieron una entrevista, igual, estamos en las mismas, estamos en las mismas. Ahora una, una pregunta, el departamento que les, podría decirse, les quitó las llantas que ustedes mismos habían colocado, ¿qué departamento es? Eh, Tengo entendido que son los señores municipales, estaban eh, eh, comandados, se puede decir, estaba la, la que hablaba o la que estaba en representación de ellos, era esta señora de apellido Calvache, que fue ex este, comisaria del cantón, que ahorita tengo entendido que es el abogado Ángel Mora Salinas. Ese es el problema, entonces aquí nos conversa nuestro amigo Carlos Paredes, llevan ya... Eh, más de dos años podría sí, decirse, ¿no? De eh, eh, desde que comenzó este petitorio de que se les adecente el lugar, el tema de la cancha. Ahora las luminarias que vemos aquí son colocadas por ustedes mismos. Sí, le comento, esto es obra, este, gracias a moradores de aquí, de este sector. Por ejemplo, hago un llamado, eh, perdón, hago un hincapié o tal vez este, resalto el nombre del señor Miguel Velázquez, que es morador de este sector, es vecino de nosotros, así mismo como nosotros. De igual manera que él tal vez tuvo otro, ciertas oportunidades y él. Gracias al trabajo que viene haciendo, tal vez él retribuye aquí en nuestro sector. Él nos ayudó con el tema de las luminarias, que no valían. Este sector no, era oscuro totalmente, él las hizo arreglar. De igual manera, este, se puede decir que ahorita en los postes nosotros tenemos ahorita cama, camaritas por ahí, qué sé yo. Y él tal vez cuando nosotros le pedimos algo, él nos colabora. Pero se hace feo todo, siempre, cada vez que queremos hacer algo, estarle molestando. Pero de igual manera lo nombro porque él es un buen morador, él es un buen vecino y un buen compañero, de cierta manera. Sí. y ahora ustedes como moradores también del lugar y con ese objetivo de querer mejorar la imagen ¿no? de este lugar que es recreativo para que principalmente es eh, no, no permanezca oscuras no claro señorita es que tenemos es que es, todo esto es un complemento de que nosotros no queremos el lujo o tal vez algo por vanidad o por, por gusto propio sino que es en bien o en pro de la comunidad si usted puede observar estamos en plena vía principal. ...no estamos metidos a dos tres calles, es plena vía principal... ...y la situación da mucho que desear... ...inclusive un, un problema que nosotros tenemos con estos carros... ...al momento que ellos están apostados, esto se vuelve oscuro... ...porque están amontonados y a veces asaltan a los, a los, a los transeúntes... ...los asaltan, se esconden los delincuentes aquí... ...o a veces hacen personas de vicio, se meten y están fumando ahí... Eh, eh, ...sustancias, se puede decir, de igual manera... Aprovecho y nuevamente agradezco y hago un llamado tal vez a las empresas privadas de nuestro cantón, las ferreterías, que quieran colaborar. Estamos en un proyecto, bueno, tenemos una idea, una especie de proyecto de sumarnos eh, con las empresas privadas en caso de que vean esta entrevista, hacerles un llamado de que tenemos esta canchita, la cual los moradores, no el municipio, los moradores de este sector... Queremos eh, que nos auspicien la cancha para poderle dar vida a este sector. Nos auspicien para, en caso de que nos provean con algún material, puede ser un litro de pintura, un galón de pintura, media malla, eh, tal vez un pedazo de tol para poder eh, implementar esta situación de arreglar los arcos. Eh, les hago un llamado a que trabajen o nos colaboren con nosotros para nosotros darle realce a, esta, a este pedacito del cantón Quevedo para que en, en pro de todos, en pro de todos, de todos los ciudadanos. Y muchas gracias, señorita. Bueno. Amigos, bueno, vemos también algunos eh, jóvenes que se han hecho presentes que también son aquí de del sector Nuevo Quevedo, Nuevo Quevedo, ¿verdad? Sí, sí. Del cantón Quevedo, estamos en el cantón Quevedo, justamente en la calle principal, en la avenida Walter Andrade. Y, eh, no, bueno, son algunos petitorios y principalmente la queja de los moradores es que han gestionado con autoridades del municipio para poder adesentar este lugar, cambiar la imagen. Eh, pintarlo, hacerlo bien bonito, colocar arcos, eh, luminarias, pero lamentablemente ya hace dos años que llevan haciendo esta gestión y no han tenido respuesta de parte del municipio, ¿no? Ahí vemos en imágenes. Mire que no es gracias, señor periodista, que usted enfoque. Mire, este es el arco que tenemos acá, nosotros en esta cancha. No hay tablero, no hay el, el aro para poder hacer el, el básquetbol, no, no hay esta situación aquí. Los arcos, este arco está deteriorado y el de allá es peor, no tiene mallas, o sea, está solo puesto así, eh, de esa manera. Por ahí, este, en el tema de pandemia hicieron unos huecos por ahí, nosotros mismos hemos estado en esta situación de arreglar la canchita eh, y las luminarias, como usted las ve, que siguen en lo mismo siguen sí, que uno tiene que subirse para arriba porque no tenemos la fotocélula que se apague solita las luminarias, tenemos que... que trepar todo Sí, lugar? tenemos que trepar así, inclusive en, en el video anterior, en la entrevista anterior, mi, mi compañera, que amigo mío, él se subió y tuvo que exponerse eh, al peligro de que de repente toque mal un cable, eh, se quede electrocutado y todo esto. Ahí está. bueno, amigos, eh, seguidores de Al Día, esta es la situación que estamos en estos momentos dando a conocer, eh, de acuerdo a la queja que nos han manifestado, ¿no? Ya hace varios días ellos nos han contactado que necesitaban hacer conocer que eh, este lugar pues es necesario que se realice una, a un, una buena imagen en este sitio. O sea, porque sirve para recreación para muchos moradores de este sector y también de otras. De, de otros sitios, no de otras personas que llegan de otros sitios. Estamos aquí, justamente está el Atlas Gym, para que tengan una referencia, aquí en la avenida Walter Andrade, eh, justamente en la calle principal, eh, cerca del parque de, que le, le conocen, no. ahora ya el paso deprimido que se está realizando, en el sector Nuevo Amanecer, hacer un llamado a las autoridades eh, competentes que han... Eh, que bueno no es competencia ¿no? de las autoridades especialmente del municipio de Quevedo que por favor atiendan este llamado ciudadano así es señorita me comentan que los compañeros aquí que han visto la transmisión que hay autoridades del cantón que están preguntando que quién nos ha tal vez ha, nos ha visitado con quién hemos estado hablando eh, de antemano mil disculpas pero la verdad es la verdad este la abogada Kerly García tengo chat inclusive tras cámaras le enseñó una foto donde yo le envié que ella estuvo acá, estuvo con los compañeros, se tomó una foto, le entregamos un oficio, y cosa que no ha pasado hasta, hasta ahora. no De igual manera, eh, le hago un llamado a las autoridades que están viendo este video, que por favor eh, se acerquen acá. Acá tenemos varios moradores, todos jóvenes, mayores de edad, que están dispuestos a trabajar con el municipio. ¿Quieren manos? Acá las hay. Nosotros necesitamos los recursos para embellecer nuestra ciudad. Estamos ubicados en el ingreso a la ciudad de Quevedo, justamente en esta obra muy bonita que ustedes están realizando. Pero hay dos contrastes, como siempre le digo. Acá estamos a blanco y negro y de frente al, al, al paso exprimido a color, porque el, el, el parquecito de, de la Carlos Julio lo embelle, embelle, embellecieron, perdón lo hicieron tan bonito. Pero acá, como siempre digo, acá estamos a blanco y negro porque acá no hay pinturas, acá no hay arcos. Los moradores no reciben atención. No. ¿Torres? Legalmente es así, no recibimos atención. Eh, el, quiero resaltar también, siempre lo digo, esta situación de los arbolitos que se ven bien bonitos, las palmas, no las puso el municipio. Ojo, también quiero resaltar: aquí nosotros, ¿hace qué tiempo alguien los pusimos? Estos, estos estos, arbolitos que nosotros mismos los plantamos con ayuda de, de unos compañeros de la UTQ, de la, de, de la Extensión de la María, que nos proveyó estos árboles y nosotros los plantamos. Como hace cuatro años fue? Cuatro, ¿Como cuatro o cinco, cinco años, años? Sí. Nosotros mismos los plantamos. No, ¿Han hecho prácticamente todo? ¿Nada de parte de las autoridades no han recibido? No, legalmente no. Tengo entendido que hay un... Un tema, inclusive este, oí decir que iban a hacer un tema de que tenían un proyecto de que iban a arreglar las canchas, que por el tema de la pandemia no lo han hecho, pero todo es en palabras. Inclusive la primera vez que hablé con la abogada Kerly García dijo que se había ido el tema de, la, de los señores de aquí de Ambiente se había salido el director, el encargado, se fue de vacaciones y ahora último que le volvió a escribir por el tema de las llantas, me supo manifestar que también salió de vacaciones y que por eso no me ha podido ayudar, que disculpe. Palabras, solo palabras. Solo palabras, intenciones, bueno, es lo que han recibido eh, los moradores de aquí del sector Nuevo Amanecer, que están, eh, vale la pena decir, molestos por el tema de que las autoridades no les han prestado atención a sus petitorios que llevan ya más de dos años pidiendo que eh, por favor se decente el lugar y ahora ahora último eh, que han colocado unas llantas de ellos mismos para que eh, a el sitio y que los vehículos pesados no ingresen por el tema de que a veces afectan las, las, los cables de, de alta tensión que se encuentran aquí por la zona, pues finalmente el departamento municipal un departamento municipal, pues se les ha llevado las llantas. Y ese es el problema ahorita en este en este lugar. Vemos que se han apostado, eh, reunido varios jóvenes, jóvenes de aquí del sector. Aquí vamos a conversar aquí también con amigos, morador también. Eh, de sí, recién veo que estaban transmitiendo, ni enterado, porque realmente esta es una zona totalmente botada. Es una de las calles principales de Quevedo y es la zona más votada de Quevedo, pienso yo. Han arreglado los otros parques eh, en todas las, la, la, las, las alcaldías, en todos los periodos de alcaldes, y esta es la parte más votada, a pesar de que esto es una zona eh, verde, donde se, estuvo programado construir un parque aquí, hace un tiempo atrás. Nunca lo hicieron. Estaba programado un parque. Así es, nunca lo hicieron. Esta cancha ¿Qué tiene más. más o parque? menos le habían prometido. Eso fue en las administraciones anteriores, hace dos administraciones atrás. ...dos, tres administraciones atrás... ...entonces me sorprende ahorita los muchachos... ...están hablando junto a Ligosa... O ...porque no saben ni de qué van a conversar... ...estas luminarias... Eh, ...cuando se dañan... ...se tiran la pelotita entre la empresa eléctrica... ...y el municipio... ...que dicen que la empresa eléctrica... ...que no le corresponde a ellos... ...porque está dentro de una área municipal... ...el municipio dice que no... ...porque le corresponde a la empresa eléctrica... ...entonces qué hemos hecho los moradores de aquí... ...arreglar nosotros mismos las luminarias... como dijo el vecino Carlitos uno le toca subirse exponiendo incluso un resbalón desde esa altura para poder bajar el breaker, porque ya incluso los reflectores que pusimos también nosotros ya están quemados. Entonces más caro sale arreglar los breakers que haber arreglado esas luminarias. Entonces lo que se hizo fue, se llamó empresa privada de, de, de, de eléctricos, ¿no? Y se arregló esas, esas lámparas, porque esto era muy oscuro, aquí fumaban droga, acá saltan todas las noches si le, habiendo cámaras, ...un promedio de una vez por semana se llevan una moto aquí afuera... ...hemos visto en la 1 o 2 de la mañana escuchar estos disparos... ...que se iban motos aquí en, la, en plena vía... ...lo cierran y se llevan vía... ...en la esquina de allá, aquí al frente... ...o sea, esta es una parte principal y totalmente abandonada. Indignados entonces ustedes como moradores ante la paz. Hace tiempo... ...a mí no me gusta nunca recurrir al periodismo ni nada... ...ya los muchachos lo hicieron, chéverísimo, muy bien... ...buena labor, uno se cansó... Yo ...ya tengo 40 años viviendo aquí en esta, en esta zona uno ya se cansó de reclamar al municipio que nos pongan un poquito más de énfasis. Y lo que hicieron una vez fue venir a medir y decir que tenemos que tumbar toda la frontera de las casas de aquí. Eso fue lo único que vinieron a hacer. Entonces la respuesta de nosotros fue, si vamos a tomar nosotros, que tumben todo eso, porque todas esas casas ahí están salidas totalmente. Entonces es lo único que vienen a hacer, pero de ahí vienen es a medir y hasta ahí queda todo. No, no hacen... intenciones y nada se realiza. Así es. Los muchachos juegan casi todas las noches aquí fútbol. Tenían ya más de un año que no jugaban fútbol aquí, muchachos, indoor. Hicimos no. claro, claro, arreglar esto por, ahí pudieron venir los muchachos a Cuando estaba totalmente oscuro, a veces iban de otros lados y se ponían a fumar por allá, personas que uno ni conocía. Entonces, uno como es morador, nosotros vivimos aquí, ellos viven esta parte de acá, ¿no? Pero todos aquí hemos sido casi siempre unidos. Ya nos cansamos a veces de arreglar por nosotros mismos y las mingas las hacemos nosotros mismos. El municipio de vez en cuando viene a, a, a rozar, creo, Pero Y los árboles también fueron puestos por nosotros. Todos los árboles que ven aquí fueron puestos por nosotros. Y sin embargo, una vez quisieron venirlos a tumbar, creo que le dijimos que no, porque eso habíamos puesto nosotros. Esto en la noche, si ustedes vienen, se llena de tráiler, se llena de camiones, lo hacen en garaje, toda esta parte de aquí. Incluso hemos tenido que subir más la, el alumbrado eléctrico, lo que es eh, las líneas de internet, todo eso porque los camiones que vez cuando iban arrancando. Son problemas eh, un poquito serios, porque, como le digo, una zona principal y sin embargo totalmente abandonada. Ajá. Ahí está, amigos seguidores de Al Día, este es el, el panorama en este sector. Un poco dar a conocer, eh, bueno, es importante dar a conocer esto, amigos eh, seguidores de Al Día, porque hacer ese llamado de atención a las autoridades que fueron elegidas por el pueblo mismo, no, autoridades que fueron elegidas a través de la votación popular, a través del pueblo y que actualmente pues no atiendan las llamadas del pueblo que votó por ellos, que les dio la confianza. Entonces, un poco hacer ese llamado a las autoridades, por favor, que se acerquen. A aquellas promesas que se hicieron hace ya dos años, más de dos años aquí en este sector, nuevo amanecer, de adecentar este lugar, de colocar eh, luminarias, de colocar eh, los arcos, para, las, ...para el juego, ¿no? Aquí parece que se juega básquet, fútbol... ...entonces todo esto que se prometió, amigos, seguidores, ha quedado en palabras... ...y un poco, bueno, la molestia y la indignación de los moradores de estar... ...la indignación de los moradores de estar pidiendo y pidiendo al municipio... ...y que no tengan respuesta hasta el momento, ¿no? Ahí vemos cómo eh, los moradores jóvenes tienen que todos los días subir... ...para bajar los breques y apagar las luminarias... Que ellos mismos tuvieron que comprar, en este caso, el aparato para poder tener iluminación, para poder tener alumbrado público en este en este lugar, ya que como lo habían manifestado ellos mismos, eh, la falta de atención tanto de, la empresa, de las empresas no como CENEL y del municipio de Quevedo, pues ha provocado que ellos mismos con sus mismas recursos, con sus mismas intenciones, manos, hayan podido realizar... Eh, ...que este lugar tenga un alumbrado público. Es la información, amigos seguidores de Aldía, que tenemos a esta hora. Así que un llamado de atención a las autoridades. Hemos eh, dado a conocer el caso. Se han, veni han venido, no ha venido una autoridad aquí a tomarse fotografías y a prometer eh, que iban a descentar el lugar eh, justamente este mismo año, así que un poco la indignación, que todo acaba en palabras, todo acaba en promesas, y no se ha cumplido. También el tema de las llantas, que son de los moradores que ellos habían colocado eh, en el sitio, también esas llantas fueron se, se las llevaron eh, personal municipal, y también piden que por favor se les regresen las llantas, porque ellos mismos consiguieron este, esta herramienta para poder adecentar la zona. Así que esa es la información, amigos, y la queja ciudadana, y darles a conocer eh, a las personas que nos están observando en este momento, que compartan la transmisión en vivo, para que más personas puedan conocer y también llegue a manos de las autoridades. Y también les pedimos, aprovechando que nuestro número de contacto está en imágenes en pantalla para que ustedes se comuniquen, puedan escribirnos y también puedan eh, ser parte de nuestro grupo de difusión y en caso también para que lean todos los días nuestro impreso digital y también pueden pues hacer las contrataciones de eh, convocatorias y eh, avisos judiciales. Es la información, amigos, eh, seguidores de Al Día que tenemos a esta hora, ahí vemos el, el pequeño la pequeña claqueta, ahí están los números, los servicios que se dan a través del de impreso digital. Es la información, amigos, seguidores de Al Día, así que les invitamos a compartir esta transmisión en vivo para que más personas puedan colaborar. En esta ayuda, ¿no? Un poco el contraste que se realiza, ¿no? Los moradores están pidiendo aquí mejorar las canchas, mejorar el lugar para que sea un sitio recreativo y en el otro lado pues se ve que, eh, que se ha iniciado una obra, El Paso Deprimido, sin embargo varios sectores están sin sus canchas, sin asfaltado y a veces sin alcantarillado. Esa es la información, amigos seguidores del día, así que eh, les invitamos nuevamente a compartirla y a dar, eh, dar a conocer esto muy importante a las autoridades. Muchas gracias.